Bueno, buenos, buenos días a todos y bueno, gracias a Tamara por haber conformado este modo de uso. Creo que la idea de realizar aperturas eh, de ponencias, precisamente de temas, de modos de, de uso, de hacer en estos eventos eh, creo que es clave, es importantísimo con todo el riesgo que comporta. Creo que Tamara habló de los vacíos posiblemente eh, que evidenció la convocatoria, que hizo sintomática la convocatoria. Y eso creo que puede eh, eh, pluralizar eh, la, las, las opiniones, los puntos de vista y las tendencias que se investigan eh, en la actualidad y que no nos centremos siempre en, en aquellos que habitualmente son invitados a partir de la economía de, de los afectos y la economía eh, de los conocimientos mutuos, ¿no? En todo caso, bueno, la, la, el título de mi ponencia, como ven, es, es ese, ¿verdad? Es una, es una interrogación que es Centroamérica con eh, una especie de, de pregunta que es igual a una interrogación, paradojas de la invisibilidad, es decir, con esa doble dimensión de lo visible y de lo, y de lo invisible, puse un mapa clásico de Centroamérica para... Ser bien clásico, creo que Ken y yo andamos en una onda académica y por lo tanto es decir, tenemos que compartir un cierto clasicismo también en nuestras presentaciones. Creo que eso es rescatable también en este momento, donde a veces eh, lo lúdico gana a, a la seriedad de, de los planteamientos. Eh, les voy a explicar un poco el, la cuestión de eh, cómo voy a, voy a hacer la presentación para que un poco entiendan la dinámica. Va, voy a tener tres momentos, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Eh, hay una reflexión teórica general sobre la relación visible-invisible eh, teniendo en cuenta una serie de libros, de ensayistas que han abordado ese tema, sobre todo en el pensamiento contemporáneo. Después voy a derivar esa relación de lo invisible-invisible hacia interrogantes que tienen que ver con el contexto centroamericano específicamente y ahí ya entra una cuestión más vivencial, es decir, reflexiva, vivencial, en el sentido de que es como una especie de pase de cuenta o de interrogantes que tengo a partir de lo que he vivido en los últimos 10 años, eh, tanto como práctica profesional, eh, como práctica vivencial, o como vivencia eh, en torno al arte centroamericano. Y finalmente voy a poner una serie de imágenes, y voy a hacer una serie de comentarios que, como se darán cuenta, eh, van a ser artistas, bueno, en algunos casos muy, muy reconocidos, eh, totalmente legitimados, otros no tanto, que desde mi perspectiva, ¿verdad? desde mi narrativa, desde mi interpretación, precisamente evidencian esa idea de la relación paradójica eh, de lo visible e invisible. Bueno, y... Voy a leer la ponencia porque realmente no, no quiero ponerme aquí a improvisar porque son temas que a veces son un tanto... ¿Ah? No, no. Acá O aquí se puede también. Bueno, para pensar el tema de esta ponencia, las paradojas de lo invisible en su doble dimensión, lo visible y lo invisible juntos, pero no revueltos, yo le diría... Pensé en dos frases clásicas sobre este fenómeno de la visión y de la invidencia, de lo que se hace el palpable o evidente y de lo que no se manifiesta o de alguna manera se oculta. La primera frase es esa que de alguna manera por su uso y abuso se ha vuelto un lugar común y bastante cursi, pero quería traerla, que es lo invisible es esencial a los ojos, de Antoine Saint-Exupéry que habla, digamos, a través de su principito. La otra es otra también, digamos que archifamosa y que también se ha vuelto un lugar común, algo bastante casi cursi, ¿verdad? Como el personaje mismo, que es la de Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray cuando dice El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. Y bueno, eh, las imágenes que estoy poniendo, incluidos píxeles de, de, eh, de internet, eh, están hechos, diría un abogado, con premeditación y elevosía, ¿verdad? Esa imagen de, de Oscar Wilde posando como el gran Dandy, ¿verdad? Y ese cuello con esa frase en francés. Estos dos referentes literarios clásicos, con perspectivas muy diferentes sobre los vínculos entre lo visible y lo invisible, Podría decirse que han atravesado los estudios de artes visuales a finales del siglo XX, inicios de este siglo XXI, para intentar arrojar un poco de luz acerca de esos complejos vínculos entre el mirar, la visión y la ceguera sobre la visualidad y lo que se vuelve invisible precisamente en sus diversas interacciones. Una interrogante a mi parecer clave para comprender al menos parcialmente la tremenda complejidad del entorno del arte y la cultura visual y virtual que es, es inevitable comprender la obra contemporánea. Así, estudios como los de Jonathan Crary sobre las estrechas relaciones entre visualidad, ciencia y espectáculos, tecnología y poder en el siglo XIX, inicios del siglo XX, los años del surgimiento de la fotografía y del cine como fenómenos a medio camino entre lo artístico y lo tecnológico y que revolucionaron los modos de ver, en sugestivas investigaciones como suspensiones de la percepción o técnicas del observador, o antes, los estudios pioneros en los años 70 y 80 de John Bergen en, en dos libros ya clásicos, como Mirar o Modos de Ver, donde reflexionó acerca de diversos aspectos de lo visible en ámbitos tanto históricos como modernos de la imagen, o incluso los trabajos de Roland Barthes, sobre todo en su última etapa, cuando reflexionó acerca de la idea de la fotografía como espectralidad y ausencia. Rosina hablaba un poco ayer sobre eso. Y en sus reflexiones vinculadas a los semióticos, sobre todo en un libro que yo por lo menos, eh, realmente es el de más utilidad que me parece de Bartes, en, en esa última etapa, lo obvio y lo obtuso, donde hablaba precisamente sobre los fenómenos de la visión, la invisibilidad y lo que él llamaba el tercer sentido de la imagen. en que tengo que estar pasando la hoja. Por otro lado, es también muy significativa en estos ámbitos la incisiva investigación Ojos Abatidos de Martin Jay, donde analiza a partir de diversos autores claves del pensamiento francés del siglo XX, la escasa importancia y ambigua autonomía que tuvieron los conceptos de imagen y de visualidad en estos pensadores pensadores que van desde Batel, eh, Merleau-Ponty, eh, Foucault, Derrida, Bartes, Lacan, específicamente el caso de Martin Jay, rescata sobre todo, eh, a diferencia por ejemplo de, de incluso Lacan o, o Batel, eh, la importancia que, te, que tuvo en el caso de Foucault, sobre todo en el estudio que hizo sobre Madrid, eh, la, la, la visualidad eh, más allá de lo textual, que fue de alguna manera lo que los estudios estructuralistas y lo que se llamó después, posteriormente, postestructuralistas situaron como base eh, de, la relación de, de la relación entre texto e imagen. En todo caso, eh, bueno, sigo, voy a voy aportar un poco cosas que, que tenía aquí eh, más específicas sobre estas cuestiones de, de estos libros. Por otro lado, ese complejo vínculo que ha sido explorado tanto desde el ámbito fisiológico como cultural, desde espacios contextuales hasta los humanos e incluso psicológicos. No es casual por eso que el mismo Lacan en su seminario 14 se lo dedicó exclusivamente a la figura del fantasma en sus múltiples dimensiones simbólicas en estrecha vinculación a lo que Lacan llamaba la estructura azarosa y voluble de las relaciones entre inconsciente, escritura y lenguaje, donde sin embargo la imagen y la visualidad misma quedaban de algún modo relegadas a aquella. Es decir, eh, bueno, acá no está el de, el de Lacan. Eh, esto es también dos, dos estudios interesantes, muy interesantes que se han hecho sobre la relación entre visión, visualidad e invisibilidad, que es esta selección de Hal Foster, y también la de Miguel Ángel Navarro, eh, Hernández Navarro, el archivo escotómico de la, de la modernidad. Y bueno, esta es la, una pequeña cita que creo que habla un poco dentro de esa línea de, de Lacan. Ese vínculo que podría llamarse dicotómico, pero muchas veces complementario entre lo visible y lo invisible, también ha tenido constantes interacciones en la literatura y en el cine. Y creo que, bueno... Yo soy deudor de estudios de, de, perdón, de estudios de cultura visual y por lo tanto el ámbito de las artes visuales en su sentido estrecho cada vez me interesa menos, es decir, me interesa la imagen en su totalidad. Si pensamos únicamente incluso en el siglo XX. Esa simbólica interrelación puede ser rastreada, por ejemplo, eh, desde relatos como el Aleph de Borges, la casa tomada de, de, de Cortázar y, y la idea de los fantasmas, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, hasta, digamos, si lo, si lo vemos en el ámbito cinematográfico, eh, cine, filmes de vanguardia eh, tan diferentes como El Hombre de la Cámara de Siga Berto y su ojo, eh, cine ojo tecnológico, o por el contrario, en La afilada navaja que corta ese ojo supuestamente humano, que era, como sabemos, de una vaca, al inicio mismo del clásico perro andaluz de Buñuel y Dalí, o en el tratamiento ludovico, por ejemplo, a, a Alex de Delarge en La naranja mecánica, o en la grotesca autovoladura de los ojos en Edipo Rey, en la radical versión de Pablo pa, Parosolino. Esos son solo algunos pequeños ejemplos clásicos, ¿verdad? Podría hacerse un listado interminable sobre estas cuestiones. En el ámbito más específico de las artes visuales, estos vínculos entre lo visible y lo invisible, entre lo que vemos... Y nos mira, según la definición metafórica, pero sumamente precisa, de Jordi D. Uberman en este libro, eh, clave eh, de reflexión sobre el ámbito de la imagen, ha recorrido las artes de las vanguardias y la contemporaneidad de diversas maneras, en, en, eh, a veces directamente y en otras de forma tangencial. Eh, y bueno, ahí pongo dos, dos ejemplos, eh, digamos, que son eh, tanto... Eh, Contrastados, ¿verdad? De la torre visual de Marcel Brothers y eh, eh, el mirar, eh, ver y percibir de, de Anthony Montadas. Así, haciendo un poco de genealogía, desde el ojo como falso espejo de Magritte o sus otros yo o su eh, esto no es una pipa, creo que ahí hay una relación entre visibilidad e invisibilidad, al bullerismo supuestamente sexual de, de Marcel Duchamp en Etandon. O ese bullerismo pornográfico que nos insinúa a través de la eh, apropiación de imágenes pornográficas, Thomas Ruff, o en su apropiación de imágenes, en su apropiación de imágenes web, o Santiago Sierra en su polémica Los penetrados, donde difumina la imagen eh, de las caras de aquellos que utilizó como, eh, digamos que carne de cañón para hacer su obra como siempre. Eh, esa dialéctica entre visibilidad e invisibilidad me parece que está presente. O también lo podríamos pensar desde el aire de París, que introduce una, una dimensión diferente del fenómeno de la invisibilidad, que es a través de lo que es inatrapable, de lo que es etéreo, el humo, y que o el aire, y que luego tuvo múltiples derivas o versiones en propuestas como la de Piero Manzoni, en diálogo con la escultura y con el llamado, irónicamente, aliento de artista. O en América Latina, es decir, hay esta imagen de abajo. Eh, las propuestas de Teresa Margoyes y sus vapores mortuorios, ¿verdad?, con ese énfasis hacia lo escatológico, o yo diría también, un poco haciendo homenaje a alguien que está acá, que, cuya obra admiro tremendamente, el caso de Oscar Muñoz, esa, esa idea de, del espejo que, que difumina la imagen, que difumina el, la, el rostro, que tiene que ver con la memoria, pero que tiene que también que ver con temas de la violencia o esa obra también sumamente metafórica de, de Sildo Meireles eh, llamado Espejo Ciego. Esto es una dimensión quizás más personal, más poética, pero creo que también hay una dimensión, y eso aquí creo que lo, lo, lo engarzo con, con lo que estaba planteando eh, Kenzie acerca de ese vacío, de, de ese vacío, de ese capítulo de Centroamérica, Creo que hay una obra que, que de alguna manera, una propuesta, una instalación que trabaja ese tema, que es esas diapositivas eh, sin imágenes que en algún momento realizó Kamnizer un poco para eh, evidenciar la invisibilidad de determinadas eh, formas, regiones, eh, modos de arte. <coughs> Esta última referencia a emblemáticos artistas latinoamericanos que han puesto en evidencia esas contradicciones entre lo invisible y lo visible, que sin embargo, como yo les, les estoy diciendo, se rozan o se confunden, nos lleva a preguntarnos entonces, para de alguna manera ya aterrizar en la región donde estamos y que de alguna manera convoca este evento, cómo se manifiestan o se han manifestado esos paradójicos vínculos entre visualidad e invisibilidad en el arte contemporáneo centroamericano. Cuando, cuando propuse a, a modo de uso esta ponencia, hacer un acercamiento de interrogantes, más que respuestas a diversos aspecto, a aspectos que han atravesado esa, esa dialéctica entre visibilidad e invisibilidad dentro del arte centroamericano, quise trazar o tracé mentalmente un mapa o arco temporal, digamos que... Yeah, me llamó mucho la atención y me gustó mucho ver ese, ese también esa cartografía o, o ese, ese semicírculo que hizo eh, incompleto, que hizo Jonathan Harker, porque creo que es algo de alguna manera que yo traté de hacer es una especie de círculo que no se ha cerrado o que no se cierra o que no se cerrará nunca, me imagino, que va del tema Centrales 1 en el 2000 en el que participé, eh, más como oyente y después en la edición de, de, de, la, de la memoria, que de alguna manera resultó la consolidación de teorética como espacio alternativo, pero a la vez central, eh, dentro del arte contemporáneo de la región. Y que luego se desplazó, por lo menos a, a, a partir de mi experiencia particular, a esa pregunta que de alguna manera hice hace seis años y que me sigo haciendo. Que es preguntar qué es Centroamérica. ¿verdad? No qué es Centroamérica, sino qué es Centroamérica. Una región a debate que fue un evento que se realizó aquí mismo en la sala 1 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en el 2006, que de alguna manera tuvo la pretensión, una pretensión, digamos, que yo sentí que se cumplió, pero también hay un grado de frustración en ella, de hecho no existe el archivo de ese, de ese evento, es decir, está un tanto invisible, se difuminó. Eh, era una continuidad y una ruptura con eventos anteriores que posicionaron a la región centroamericana y que desembocarían... Siguiendo mi cartografía personal, ¿verdad? Eh, o mi genealogía personal en Estrecho Dudoso, que también, bueno, Tamara y, y, y Virginia organizaron y que estuvo también en este museo, entre muchas otras instituciones de acá de, de Costa Rica. Y finalmente, este tema central es dos, ¿verdad? Por ahora. Eh, el primero, Estrecho Dudoso, como un cierto punto de llegada de un proyecto, de una estrategia y de una utopía, se podría decir. Es decir, yo, podría, eh, yo diría la de la visibilidad y la interacción centroamericana con lo global, la confluencia de lo que se podría llamar lo local, ¿no? global. Eh, y por otro lado, este evento que nos reúne hoy como un aparente relanzamiento de un proyecto ya consolidado, pero que sufrió la irreparable pérdida prematura de la desaparición física de su gestora y la supuesta búsqueda, y digo supuesta porque bueno, eso a futuro se sabrá, en este momento de un reposicionamiento internacional y regional de la institución. En todo caso, teniendo en cuenta estas particularidades del contexto centroamericano y del evento que nos convoca, pensé para esta ponencia en varios aspectos que considero claves, al menos yo considero claves en ese devenir de interrelaciones entre pasado, presente y futuro dentro del arte contemporáneo en la región centroamericana. A continuación, voy a tratar de lo más rápido, ¿verdad? Eh, esta ponencia en algún momento, lo más rápido que pueda, la voy a poner en mi blog, así que Quizás los que tengan algún interés en leerla con más detenimiento pueden leerla ahí. A continuación los nombres y los comentaré brevemente porque creo que en última instancia son interrogantes que vale eh, la pena debatir para ver esos vínculos invisibles. ¿verdad? El primero, voy a nombrar los seis. Primer tema o pregunta que de alguna manera ronda inevitablemente cada vez que se hace un evento latinoamericano. Creo que eso se habló ayer también o antier, o en este caso centroamericano como signo de lo que Mosquera llamó la neurosis, por definirlo identitario en América Latina, neurosis que yo diría que todos compartimos en alguna medida, aunque sea inconscientemente, es sobre cuál es la pertinencia o necesidad actual de seguir refiriendo o utilizando como dominante el término arte centroamericano, teniendo en cuenta que esa comunidad imaginada... ¿verdad? Con todas las connotaciones que tiene el término comunidad imaginada, que se intentó conformar desde el inicio de los 90, posee a la vez grandes diferencias contextuales en cada uno de los países de la región. Y bueno, aquí se podría discutir desde la nueva Singapur de, de, de Panamá, ¿verdad? es decir, la llamada nueva Singapur con crecimientos del 10%, a eh, el estancamiento de El Salvador y el triángulo eh, de, de, digamos, de las maras, de la violencia, del narcotráfico teniendo en cuenta que esa comunidad imaginada, como decía, eh, tiene grandes diferencias, como además, lo, por ejemplo, lo demostró el abordaje del tema indígena en Guatemala, no solo diferencias entre cada uno de los países, sino enormes diferencias a los internos de cada uno de esos contextos. Podríamos referir en este caso, como lo, como lo hace Gayatri eh, Spivak, a un, es decir, podríamos referirnos, esto es una pregunta más bien, en este caso, como lo hace eh, Gavati Spivak, a un esencialismo estratégico con vistas a posicionarnos en ese competitivo y diverso contexto global donde los regionalismos y localismos pugnan también entre ellos y, a, y hacia el llamado mainstream por hacerse precisamente visibles o al menos no permanecer en la invisibilidad. Y creo que el libro del que, del que nos hablaba Kenzi es una evidencia de eso, ¿no? habría que ver, rastrear, si hay determinadas zonas del Medio Oriente o del Oriente Lejano o de África que también quedan invisibles en esa narrativa supuestamente global. Bueno, en todo caso, desde su surgimiento en los años 80 y 90 el arte contemporáneo de Centroamérica ha estado marcado por varias interrogantes acerca de su propia existencia y su estatus de visibilidad o invisibilidad respecto al contexto latinoamericano primero e internacional. Por eso precisamente eventos positivos o reflexivos como temas centrales, que Centroamérica, eh, Estrecho Dudoso o la Bienal de Pontevedra han lanzado debates y, y tomado posiciones en torno a esa relación que yo considero sigue siendo vigente entre lo nacional, lo regional y lo global. Ofreciendo mi parcial punto de vista sobre este asunto, punto de vista que además parte más de interrogantes y de dudas que de respuestas precisas, podría decirse que Centroamérica, a pesar de que haberse insertado de un modo tardío y con un discreto éxito, si lo consideramos en comparación con etapas anteriores en el contexto del arte latinoamericano contemporáneo y su proyección internacional, lo ha hecho sobre bases que considero no resultan aún sólidas, o al menos no lo suficientemente fiables como para como para que puedan existir continuidades e incluso crecimientos evidentes o sostenibles. Para, de alguna manera, es decir, utilizar esa metáfora o esa palabra ecológica tan de moda. El 2. a partir de esa interrogante inicial, que tiene múltiples ramificaciones, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué interacciones, incluso tensiones, que creo que es lo más importante, se han producido y se siguen produciendo entre lo llamado local, lo regional y lo global en el ámbito de este arte contemporáneo y cómo se manifiestan esos vínculos tensionales en la dinámica visibilización invisibilización que estoy exponiendo. Siendo Centroamérica histórica y actualmente una región periférica dentro de la periferia latinoamericana, es decir, porque ambas pertenecen a lo que se podría considerar periferia, y aquí no me dejarán mentir los que tienen una experiencia internacional en eventos o que viven eh, específicamente en el contexto europeo o norteamericano donde Centroamérica, es decir, donde Latinoamérica sigue siendo Sudamérica y literalmente Sudamérica, ¿verdad? Es decir, Centroamérica queda invisibilizada en la mayoría de los casos y cuando uno la menciona, es decir, cuando de Centroamérica digamos quizás excluye un tanto al Caribe, sobre todo a Cuba, ¿verdad? Es decir, porque es un caso especial. Eh, pero Sudamérica eh, no solo es porque existe la costumbre de llamarla Sudamérica, sino porque no existe un conocimiento eh, en, en la mayoría de los investigadores, en la mayoría de los artistas, en la mayoría de las instituciones, sobre esa región que paradójicamente tiene el nombre, es decir, tiene el prefijo de centro, ¿verdad? Y que además, es decir, también paradójicamente eh, se le ha nombrado el istmo dudoso, ¿no? Es decir, de manera... Eh, esa, esa esa, esa, eh, ese título que retomó eh, Vicky y Tamara para, para ese evento. Por otro lado, creo que es imprescindible reconocer que el arte contemporáneo eh, centroamericano o de Centroamérica se ha sentado durante estos años en el eventual empuje de algunos profesionales, artistas, curadores, gestores, y o, eh, o de instituciones muy puntuales que sin embargo no han conseguido y eso es a mi entender, a pesar de cierto optimismo que, que he visto en, en algunas personas acá, eh, configurar políticas de continuidad estratégicas y por lo tanto no existe una garantía de que procesos de largo plazo puedan sustentarse por sí mismos, sobre todo en su capacidad de crecimiento o incluso, y es lo más importante, de cambio y de transformación que es tal vez lo más importante ¿verdad? en este momento. Eso no significa dejar de reconocer, por supuesto, que todos los procesos históricos y su devenir se sustentan en mayor o menor medida en el empezo o empuje de las determinadas personalidades históricas, ¿verdad? Y esa, todo, sobre eso se reflexionó a finales del siglo XIX, inicios del XX, sobre ese peso ¿verdad? de la personalidad en la historia. Pero si eso constituye la base única de la visibilidad de una región en su totalidad, su éxito resultará, creo yo, sumamente vulnerable y endeble. Y creo que acá... Es decir, para bien y para mal, eh, la figura de Vicky sigue pesando. En ese sentido, unos meses antes de la desaparición de, de, de Virginia, en una entrevista que le realicé y que apareció en la revista Exit Express de España, precisamente le preguntaba... Eh, sobre esas tendencias actuales que yo consideraba eran de una búsqueda de visibilidad y posicionamiento más individuales o de pequeños grupos de influencia o afines de artistas y curadores más o menos reconocidos, en contraposición a las propuestas más estratégicas y grupales que se conformaron desde mediados de los 90 y hasta fechas relativamente recientes. Su respuesta en este caso, digo yo, no era del todo optimista. La entrevista completa está en mi blog, pueden consultarla, pero ahí... Un ejemplo precisamente de esa visión, digamos que eh, un poco contraponía dos momentos históricos importantes de Vicky. A partir de este reconocimiento, considero que hoy, luego de un grupo de artistas de los s y la primera década de este siglo XXI, alcanzaron un cierto grado de visibilidad regional e incluso internacional, de Luis González Palma, Priscila Monge, de Regina Galindo, a Federico Herrero, de Ernesto Salmerón, a Darío Escobar, de Adán Vallecillo, a Ronald Morán, entre algunos otros, que disculpen que no los nombre, es necesario ofrecer más espacios, apoyo y retroalimentación a generaciones recientes de artistas cuyos intereses, afinidades, direcciones, pero también rupturas y negaciones con respecto a esos artistas contemporáneos más reconocidos e incluso con respecto a las instituciones o curadores que los han sustentado, apenas puedo reconocer hoy en día. Yo he empezado a llamarle la generación limbo, y no en un sentido despectivo, es decir, en un sentido de que es una generación que vive su vida en, en esa realidad virtual que es internet y las redes sociales, pero que se ha visto desprovista un tanto de esa generación anterior donde hubo una confluencia entre artistas y curadores eh, emotiva, ¿verdad?, de afectos, pero también profesional. Yo siento que la generación más reciente está desprovista de ese de esa, eh, acompañamiento en este momento, tanto a nivel institucional como a nivel eh, profesional investigativo. Eh, bueno, voy a cortar un poquito más. Eh, voy al 3. ¿Me queda? Um, bueno, a ver, los sí quería pasar las, las imágenes porque sí me parece importante y, y darle terminación a la ponencia. Hay otros tres eh, puntos que creo que se han abordado. Uno es el de la visibilidad e invisibilidad respecto precisamente a lo institucional, a la economía de los afectos que se habló acá y a, lo que, a, la, a los efectos de visibilidad e invisibilidad que provoca, que provoca eso. El otro tiene que ver precisamente con la insistencia de grupos, digamos, eh, al margen de lo institucional o creando eh, institucionalidad alternativa. Y el sexto tiene que ver con la utilización de redes y la cuestión pedagógica, ¿verdad? que también creo que se ha venido eh, debatiendo aquí. Y la cuestión pedagógica en un sentido amplio, ya no estoy hablando de, de escuelas ni de universidades dedicadas a la Bellas Artes. Estoy hablando de la generación de conocimientos en la red, eh, la generación de conocimientos en eventos, la generación de, de conocimientos a través de de las prácticas de archivo que son sumamente necesarias. Y bueno, finalmente las prácticas de archivo, que creo que Kenzi ya conversó un poco sobre eso, por lo tanto, ni siquiera eh, lo voy a nombrar. Bueno, también hacía referencia un poco a la idea de lo generacional, ¿verdad? Es decir, el evento que desapareció acá de Arte Emergente, eh, una exposición que estoy curando que se llama precisamente Esto no es una degeneración, un poco retomando, estoy un poco excesivo con la, con la pipa de, de Magritte. Y bueno, voy a pasar una serie de imágenes que precisamente hablan sobre esa cuestión de invisibilidad. Invisibilidad que es una especie de homenaje también a una serie de artistas importantes junto con la inclusión de unos pocos artistas jóvenes. Me disculpan porque no quise precisamente hacer un, una, un, un recorrido demasiado amplio. Y ahí hago unos pequeños comentarios que un poco habla sobre esa dialéctica visibilidad-invisibilidad, ¿verdad? Creo que eh, es inevitable siempre eh, volver a la figura de Rolando Castellón y sus heterónimos, la idea de no dejarse retratar, etcétera, Y la idea de crear mapas alternativos, mapas incluso personales. Eh, Luis González Palma en sus series iniciales, sobre todo, es decir, el silencio flota en el silencio, la simple transparencia de la fe, la mirada crítica, creo que hay una, una, una relación de visibilidad e invisibilidad a todos los niveles eh, que, es, que puede ser explorada. Eh, Moisés Barrios Barrio, también con esa dinámica de lo, de, de lo especular y de dar la espalda al, al, a, al pintor, o en este caso al fotógrafo, o también la práctica del archivo vinculada a las bananas, eh, el caso de Aníbal López, ¿verdad? Este es el punto eh, móvil eh, que se hace más o menos visible de acuerdo a la distancia que se genere o la, o la galería, o el retomar la idea de la galería eh, vacía, que hay diversas variantes para ocuparla. El caso de Regina Galindo, que ya se mencionaba acá, ¿verdad? Quería mencionar estas dos específicamente, ¿verdad? ¿Quién puede borrar las huellas? Es decir, la idea de visibilizar el, el genocidio a través de la sangre o de visibilizar lo anónimo a través del XX. Eh, la, las tortillas, un poco lo que se habló de las lenguas invisibles, ¿verdad? Y las comidas invisibles, pero también del género invisible. Eh, Tamara también hacía la, la alusión a Para Verte Mejor, de, de, de Jessica Laguna o María leda Díaz en el tema de la migración. El caso de Priscila, que ya se mencionó acá, ¿verdad? El día sangriento y, la, y el cuarto de aislamiento, esos flu, fluidos invisibles, ¿verdad? O que se tratan de ser invisibles por prejuicios. Priscila Chanto y sus siluetas. Fabricio Arrieta, digamos, uno de los pocos de generación joven que incluí. Eh, el caso de Ángel Pollón es decir, pienso que la, esa idea de un tiempo trastocado también es un tiempo invisible. El caso de Ronald Morán, digamos, aquí hay una economía de los aspectos, son personas con las que he trabajado, eh, estrategias para escapar y, y el laberinto, eh, Walterio y la ETA, eh, migrar es una cuestión de espacio, aquí, bueno, este no, no podía poner el video, pero van desapareciendo estas personas, o en, en un caso, digamos, más íntimo, el caso de Aden Bedecido, al que le dije que me parecía que su video eh, no estaba bien eh, Digamos, no tenía una narrativa efectiva, pero bueno, aún así lo incluí porque me pareció muy interesante por la cuestión del de Che que se vuelve emoticón, no un poco al, al propósito de las redes sociales. El caso de José Alberto Hernández y esos retratos difusos de, de los presos o de, o de la morgue. El caso de Pablo Murillo, creo que está, está acá por acá, eh, con, con esas imágenes de sombras. El caso de Donna Conlon, creo también, con más me dan. Yo le pongo como consumir es desaparecer. Gustavo Araujo, también es un homenaje a Gustavo, ¿verdad? Eh, la cuestión de la isla grande, no pude conseguir imágenes en, me, en mejor resolución. La idea de visibilizar una, una frase popular, del imaginario popular, versus la publicidad. El caso de Marcos Audelo, vinculado al tema eh, de, de natividad. Y el homenaje a los héroes anónimos en Nicaragua. Eh, Vito Cayo, Ernesto Salmerón, ¿verdad? Que aquí justo puso ese... Ese cartel que a Pep Durán le molestó eh, porque tenía todo una, un despliegue conceptual con Foucault y Roland Barthes y sintió que se estaba entrometiendo en su espacio, en una exposición que hicimos de artistas catalanes y centroamericanos. Y bueno, eh, la retirada parcial, ¿verdad?, de, de Ernesto del de Arte después de tantas bienales. Y bueno, finalmente también quería hacer un homenaje a otro invisible, ¿verdad?, a otro visible, invisible que es eh, Abacú, ayer, yo la verdad que no, no, no entendí cómo, cómo en, en, un, en una eh, cartografía o una arqueología de la, de, de la performance en, en, en Costa Rica no, no estuviera Bakú, verdad es, es inevitable no mencionarlo, es decir, el, el, el, eres lo que lees, ese fantasma vivo muerto del perro, porque al final la gente lo que le sigue interesando es el morbo, si el perro murió, si no murió, si se fue o no se fue, y todo lo que eso generó, la obra en proceso que generó abacú. Eh, y creo que lo, lo, lo, lo visible, invisible, está presente en Abacú a partir de lo ayecto. Bueno, recomiendo un libro de Sergio Villena, El perro estaba más vivo que nunca, Contracultura y, y lo ayecto en, en, en el arte centroamericano contemporáneo. Porque creo que, es decir, con Abacú sí, se, se, está, eh, se cuestiona precisamente los límites de la criticidad. De, de los revolucionarios, de los subversivos en el arte contemporáneo. Creo que Bakú ha puesto en un límite al arte contemporáneo de la región a través de su invisibilidad, ¿verdad? Esa, esa exposición número dos, además, que hizo en, en, en Italia, donde eh, los comensales, ¿verdad?, los que asistieron a la, a la, a la inauguración tuvieron que comerse la, el sudor de los, de los migrantes indirectamente. Y, bueno, quiero hacer alusión a esto también, ¿verdad? Esa acción terrorista, doble acción terrorista aquí, en esta sala del MAT, en que es Centroamérica, eh, que yo le llamo terrorismo alcohólico bananero, ¿verdad? creo que la mayoría sabe que esta fue una sala de destilación de alcohol y, y bueno, so, seguimos siendo bananeros a pesar de todos y yo siento que la, la, esa camiseta ¿verdad? es un terrorismo lingüístico postcolonial eh, podríamos discutir sobre eso, sabemos que eso generó un conflicto más allá de, de lo artístico emotivo en fin, político, etcétera, pero podemos discutirlo, creo que acá se puede discutir y yo hacía esa, esa analogía, ¿verdad? Eh, el esto no es una camiseta y el esto no es una pipa. que es? Representar ese de alguna manera invisibilizar. Y retomo esa, esa frase de Magritte que escribió al dorso de, de una reproducción que le hizo cuando Foucault le hizo una especie de cuestionario para hacer su libro, que decía, el título no contradice al dibujo, afirma de otro modo. Es decir, yo creo que la camiseta también afirma de otro modo. Y yo, digamos, sigo pensando que las interrogantes son fundamentales. Entonces... No voy a situar una bomba real, pero creo que son buenas las bombas simbólicas para el arte centroamericano. Y eh, Giorgio Gamben, ¿qué es ser contemporáneo? Creo que ese es un texto que se los aconsejo, se los recomiendo, que habla precisamente sobre la sombra, sobre lo invisible, sobre el tiempo. Y bueno, finalmente, aunque Tamara, yo sé que le va a molestar mucho, pero le quiero dedicar esta presentación a ella, porque ella creo que también ha sido un invisible.